Miren, amigos televidentes, un tema que yo tenía días por tratar, pero que entonces hoy lo viví. Y esto va para las autoridades municipales y para la DGC. Yo digo que las autoridades municipales fundamentalmente porque son los que ordenan el tránsito, el tráfico y, y ordenan lo que tiene que ver... Pon esos asuntos. Aquí se está implementando de manera acelerada un pueblo que tiene poco parqueo. Que usted, usted en la parte céntrica aquí, usted sale a buscar un parqueo y usted no lo encuentra. Incluso ya hay mucha gente, el amigo Nicolás está haciendo un parqueo ahí. mucha gente lo que está haciendo parqueo. Por la difícil que es el parqueo aquí en San Francisco de Macorís. Pero aquí se está agregando algo, aparte de, de, de, de otras irregularidades. Que, por ejemplo, una gente tiene un pequeño negocito y le pone cono en el frente para que nadie sepa qué ni que para ellos tener vista en el negocio. Una vez iba yo para el comedor de la cruz. Oigan esto de las cosas que se dan aquí. Yo tenía días por hablar de esto, pero hoy... Me entusiasme porque ustedes van a ver lo que, lo que me, me pasó a mí hoy. Resulta que una vez voy yo para el comedor de la cruz. Y parqueo el carro mío en la calle nueva. Y voy al comedor. Cuando vengo, me dice un señor. Que mire, usted no, no debió parquear su carro ahí. Porque yo tengo un motor y no he podido salir porque el carro estaba de que frente. Yo no le dije nada, me quité. Como que no, estaba, no le dije nada. Me quité. Pero pensé, digo, pero este tipo está pasado porque... Ah, entonces, ¿por qué tengo un motor? Los vehículos pagan placas precisamente para... Lo que tú no te puedes parquear es frente a una marquesina. Eso es improcedente. Eso es, improcedente, eso es ilegal. Ni frente a una clínica. Ni frente a una clínica, ¿verdad? Tú no, eso no. Por pues si llega una emergencia Pero una casa Como y corriente de familia ni que, que No, bien, pero el, el caso es que hoy Yo voy a un sitio Y, y me parqueo Y veo que todo está normal, no hay más marquesina ni nada En el frente Hay un muchacho Y me dice Usted va a durar mucho ahí dónde usted va? Y en verdad yo no iba a durar mucho Digo, no, ¿por qué? No, porque ahí hay un negocito y yo, digo, mira mi hijo, pero yo pago placas, pero tú te estás poniendo loco. Que yo no me puedo, pero. No, pero que ellos sacan una cosa. Y entonces el carro, los vehículos, le digo, no, pero usted está equivocado. Entonces ahí me surgió la idea. Entonces el dueño del negocio donde yo iba, me dice, no, pero esto es terrible aquí hay negocio. Que ponen con. Entonces me enseñó varios negocios. Él hizo un recorrido conmigo. Y eso, señores, las autoridades tienen que. Porque un pueblo que tiene poco parqueo. Y que entonces cada quien en su casa, o que tenga un pequeño negocito, le quiera decir que a usted impedir que usted se parque. Yo no sé a dónde va a llegar este pueblo. Es, es, la locura más grande se dan en estos pueblos, señores. Buenas tardes. Bu buena. Tarde. Bu buena. Bien, gracias, un placer Eh, licenciado Wilson, que te habla Ah, Wilson, ¿cómo tú estás, mi hijo? Tú estás como raro ahí en esa foto no. que te veo <risa> Sí Ay, yo más, pues yo pensé que la DGC La habían destituido ¿Cómo así? ¿No la DGC? No ¿Cómo se tiene que hacer, presidente? Como hizo con la DICAN? Con la DICAN? Bueno ¿Cómo? <risa> ¡Claro! <risa> eso es es institución. Mira, casualmente, Wilson, ahora que tú hablas de la DGC, un muchacho en un motor, me dijo, háblate de que hay un mayor ahí, no recuerdo el apellido, que tienen sus obras, los motoristas, los trabajadores, la gente que trabaja. Y, y me, me hizo esa denuncia así. Me dijo que.. Eh, claro, ese es un anti aquí en el palacio, yo creo que es un dios Ajá, ¿estaba en el palacio? Claro Sí oh. Es que privado es un dios ese Ah, pues es que ese tipo lo, eh, eh, Tiene a los conductores De motocicletas Azotados sí, y los tiene no que no. coger monte eh, eh, cometiendo sí, muchísimos abusos solo de a, de a, través, a través del programa de Ibaruí porque Para que a la dotación Entera que está aquí Ah, pues está bien, hermano, está bien, sí. Claro, tardes. buena tarde. Entonces, oye, Jorge Luis, cuando yo regreso de hacer mi diligencia, que el muchacho que me dijo que no me parqueara ahí, parece que reaccionó, no, no sé qué fue, me dijo, mire, escúcheme, yo no tengo que meterme en eso, parece, no sé, pero me, me, me, me esperó con eso, no, no, no, no, no. Porque ven acá, cómo es posible? Dice que tú, pero yo, yo, déjenme decirle, yo evito mucho. Después yo hice un recuento, yo evito mucho. Cualquier colmadito, cuquicá, ya te pone un cono. Uh -huh. y, y cualquier casa ya te pone un cono, dice que tú no te puedes paquillar ahí, para que tú que no le quites la... Oigan esto, señores. Toda la locura, toda la locura se ven en estos pueblos, señores. Porque esto se vive como chivo sin ley, donde no hay orden, donde no se respetan leyes, donde las autoridades están de vacaciones, parece. Y de vacaciones, eh, esto eh, eh, cada día manga por hombro, pero eh, eh, el ayuntamiento que supongo que es el que tiene junto con la DS montado un operativo y donde quiera que estén esas ilegalidades, actuar en consecuencia porque es que yo no puedo venir y que aquí y que impedir que una gente se parquee cuando la calle para parquearse. lo están haciendo mucho en la calle del siglo XXI. Parece que el siglo XXI directamente habló con ellos. Porque a ellos sí, va la cruz y se los lleva. Ajá. Sí. Ah, no sabía. No, pues el, el caos más grande de ahí en la con.. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pero al lado digo todo, va. Ah no, ahí eso es terrible eso, eso, Ah no, no, no, no, eso es terrible Porque ellos ponen, la 10 se pone Cono en algunos sitios Para garantizar, en esquinas Fundamentalmente, en esquinas Esquinas que son peligrosas para que No vaya una gente y sepa que En una esquina que puede Crear un accidente Y puede crear una situación En el tránsito terrible Pero es que son sitios así Que no es esquina, gente que ellos mismos y, y hoy me dijo el dueño de ese negocio, que no voy a mencionar su nombre porque no me autorizó a eso, pero me enseñó varios, hasta compraventas poniendo cono ahí en, en, en la Bienvenido Fuerte Duarte. Es Una locura, o sea, la gente quiere ellos mismos establecer sus reglas y sus normas. Y las sociedades, cuando es así, que cada quien quiere imponer sus su reglas y... y, y, y no, no, es que adelante no se cree caos. No, después para quitar esa gente de ahí, eso oye, eso, entonces. Se dan el odio como día. Que, Sí, después tú no puedes quitarlo, porque después viene que son padres de familia, después que esto, que lo otro, y mil vainas más. Y mil vainas más. De modo que ahí está esa denuncia, porque. En verdad yo fui eh, testigo de esa situación y después en el recorrido que hicimos se vio eh, eh, definitivamente...